necesita distintas cosas de la persona que la acompaña. Entonces tú vas adaptando esos acompañamientos un poco a la necesidad de, de, la, de la persona. Pues claro, el asistente que puede venir del sábado para estar conmigo, anteriormente igual ha estado con otra persona que necesita otras cosas. Entonces lo que tiene que saber muy claro el asistente es que estar ahí con esa persona y a llega con una persona completamente distinta. O sea, que no para todos, vale todo. Desde mi punto de vista, lo importante en el acompañamiento, lo más importante, una de las cosas más importantes para mí eh, son las ganas. Tener ganas de, de que alguien esté junto a ti, de que alguien te acompañe, de que alguien te ayude cuando tú lo no necesites. Se puede mirar desde el punto de vista del acompañante, se puede mirar desde el punto de vista del acompañado. Si tienes ganas, si quieres, si entiendes las situaciones, tanto de quien, quien te necesita como de cuando tú necesitas a alguien, creo que con eso es lo suficiente. Para mí lo importante va unido a Es distinto eh, acompañar que ser acompañado. Aunque en un principio eh, yo creo que tiene que existir un equilibrio entre ambas. ambas ambos puntos, ambos aspectos. Establecer la relación de ayuda desde un equilibrio, ¿no? En el que las dos personas estemos en el mismo plano. Y lo mismo que acompañan, me acompañan, ¿no? Que no siento muy común, carnal. No solo ir al sitio, hacer lo que tienes que hacer y ya está. O sea.. Sentir, sentirse a Romablo, pues. A mí el acompañamiento lo va la dos partes importantes. Una, estar ahí, simplemente estar ahí, y, y otra es el apoyo incondicional. El apoyo incondicional va unido a, lo hagan bien o lo hagan mal, yo voy a estar. Nos conocemos, hemos establecido una relación, y pase lo que pase, esa relación va a existir. Eso, eso es para mí una parte muy importante del acompañamiento. Yo creo que la persona tiene su autonomía, tiene su poder de decisión ¿eh? no tienes por qué hacer el camino tú el camino que él debe de hacer o sea puedes estar ahí ayudarle pero el camino como tal lo tiene que hacer él. la persona que acompaña tiene que entender que está acompañando a alguien que tiene unas necesidades y que esa ese camino el protagonista es esa persona o sea, los éxitos van a ser para esa persona y tú estás acompañando a esa persona tiene que ser la protagonista y tienes que preguntar, escuchar, comprender. Que la gente pueda encontrar respuestas, eh, no porque tú se las das, sino porque, porque tiene un espacio de contraste, de, de pequeñas luces que tú puedes encenderle eh, para, para poder avanzar o, o desarrollarse. En el momento que estás mal, necesitas a alguien como referente para que te escuche, que te entienda, y tú puedes poder desahogarte ¿no? y sentirte mejor también contigo mismo. Importante el feeling. O sea... Es que muy es importante. Muy importante, lógico. Sí. Eh, puedes querer que te acompañe determinada persona. Si no va a tu rollo, chumbo. Si no va tu rollo, <risa> bueno, <risa> a ver, Para mí un buen acompañante tiene que ser una persona extrovertida. Llevarlo pues como, como llevarías a un amigo con el que estás hablando, si te apetece o no te apetece, no hablas. No invadir, no ser pesado. Observador, hay que observar bien. Que que, gente... Hay que tener cuidado con qué gente te ayuda. No, no, no, no, <ríe> ¿Qué gente, qué, gente La capacidad de volante en el lugar del otro. Bien sea el acompañado o bien sea el acompañante, me parece imprescindible para que ese acompañamiento pues, vaya bien. Ver también realmente lo que la otra persona siente, ponerte en el lugar de la otra persona y, y ser capaz de, de comprender. A veces simplemente con tener buena predisposición o querer ayudar no es suficiente, tienes que llegar a la otra persona que puede tener la otra persona mucha voluntad de acompañarte y decir yo no quiero que me acompañe esta no quiero petardo, que me acompañe entonces... Petardo, vine, apunto, un petardo un <risa> petardo en la cabeza loco no no mejor que no venga es importante que exista un, un equilibrio un feeling rollo. buen rollo